Saludos, camaradas veteranos. Aquí Kilroy. Debo comenzar diciendo que me siento agradecido por esta invitación a, de ustedes a, a brindarme a la comunidad, eh, a brindar a la comunidad algunas palabras sobre mi experiencia viendo la nueva película Live Action de Mortal Kombat. Para empezar, los primeros 10 minutos son el cliché perfecto de la introducción de una película oriental sobre la venganza ambientada en el Japón del periodo Edo. Y funciona gratamente, además de que los poderes no están sobreexplotados en esta primera secuencia y los efectos parecen bien logrados. Tranquilamente es una película típica pochoclera de este género de artes marciales y ver, si fuese eso y no Mortal Kombat carparía mucho esta introducción en el Dios del Rayo. Nos plantean toda la movida del Mortal Kombat. Bueno, el problema que tiene la Tierra en cuanto a todo lo que está en juego, el próximo torneo. Bueno, eso básicamente la premisa de MK. Y todo el dramón se traslada a nuestro presente. Eh, los siguientes 10 minutos de película, otra vez, podría haber sido, de hecho creo que lo es, la introducción a otra película. Otro género distinto, más cercano a Rocky, del tipo... Que pelea por su orgullo y su familia Y bueno, ya no es lo que era Entonces viene un sujeto, sea persona Para darle la oportunidad a su vida Esta es la historia de Cole Bueno, el problema deriva De una persecución del malo con poderes Contra los buenos y bueno eh, Llegan a rescate En minuto 22, 25 ya me estaba aburriendo eh, Más o menos tenés una referencia de Predador 2 Y bueno el resto de la película con gran aportes de Cano, referencias literarias y cinematográficas eh, y bueno, a eso le dedican toda la película, a hacer chistes sobre otras cosas como no, no quiero spoilearles, pero bueno, cierto eh, mago de la tierra media y otros hechiceros creo que se me mezclaron los canales, tal vez porque los actores bueno, ustedes me entenderán eh, metí ahí... Chiste. Bueno, básicamente la película vuelve a empezar varias veces Es como una larga sucesión de prólogos, introducciones y escenas largas que poco avanzan Y las peleas incrustadas Todos los personajes son altamente cuadrados Y es todo un largo trayecto de presentación de estos eh, La batalla de Sonia Cole, Kano contra Reptile merece un comentario aparte Digamos que justo cuando estás por decir, bueno, que alguien muera o se carguen al bicho. Tiene una estrategia inteligente y es, creo que lo más inteligente que tienen en la película. Bueno, y aquí empiezan los guiños a las fatalities y todo eso, que va a ser de forma reiterada en todo el film. La edición la verdad que deja mucho que desear. Es muy desprolija, es una película con mucha plata, pero es muy desprolija. ¿Qué más puedo decir? Khan es el rebelde traicionero. Core, el humano común que pelea por el valor de la familia. Spoiler. ¿De dónde Kaur nos saca el celular? Sonia y Jax, el valor de la amistad. Liu Kang con lado, los preparados. Ah, sí. Y más de la película están ninguneando a Sonia. Bueno, los últimos 20 minutos son resoluciones con poderes. O sea, clips de las fatalities. Ah, sí. Y la ayuda de escorpión bueno habiendo derrotado al villano de turno deben prepararse para el torneo y salir a repetir gente fin de la película chao eh, les ahorré una hora cincuenta de película para resumir y llegar a una suerte de conclusión no es que sea mala simplemente es aburrida y larga y si sí, es un se está a mitad de camino entre una película buena y una película mala eh, eso y como punto a favor se puede destacar que es un lindo collage de referencias cinematográficas y cinemáticas de las fatalities de los juegos eh, Podrías reducir la película a estos videoclips y serían como cortos live action de las peleas de, de, de los videojuegos Aunque bueno, sigo prefiriendo la rotoscopía Bueno, por lo menos no están edulcoradas las partes sangrientas de la historia A pesar de que podrían haber hecho las cosas un poco más brutales la música es regenérica. Sí. O sea, tiene la base del soundtrack original, pero no te aporta nada. O sea, cero atmósfera. Pasa de largo. A veces hasta que te olvidas. Te olvidas un poco que suena. Bueno. Eh, presentaciones, como dije, de los personajes larguísimas, diálogos horrendos. Y una pésima edición con mucha plata. Otra vez lo dije. Bueno, no quiero extenderme más porque seguro ustedes. Aquí en el podcast ya hablarán o estarán hablando largo y tendido según donde coloquen este video. Me hubiese gustado estar en vivo para explayarme más, pero bien. Yeah, vamos a darle espacio a todos. Eh, que está bueno conocer cómo vivieron la película. Yo en lo personal no la voy a volver a ver. Y por suerte fue pirateada a las 2 de la mañana sin problemas visto online. Recomiendo el canal de H, la, la, la página de HD Full. Gracias. Bueno, saludos y. Buenas horas. Chao.